Y el ya la antigua, adelante. Gracias, amado, y a todo el equipo. El vino que nos trae hoy. Eh, varios temas. Vamos a hablar y a destacar, en principio, eh, la, la, la, esto de retomar en San Francisco de Macorís, específicamente en el Parque Duarte de San Francisco de Macorís, lo de la banda de música municipal, algo muy interesante. Yo quisiera que los muchachos me le den un poquito de audio a para compartir con la gente ¿Cómo se llama este muchacho? ¿Cómo se llama? Vamos a ver, si tiene audio. Eh, esto es muy interesante destacarlo, y aquí yo quiero excelente, resaltar excelente, excelente. Eh, la labor que está desempeñando el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, a la cabeza el alcalde Alex Díaz. Qué bueno que se pueda rescatar este tipo de, de, de actividad, que, que se le dé el valor que tiene la banda de música municipal, y quisiera que me coloquen las imágenes, muchachos. Eh, qué bueno que el pueblo de San Francisco se pueda eh, reunir, como de hecho se reúnen los parques, hay que destacar sí, esa no, parte, eso. que los parques de San Francisco de Macorís fueron rescatados o están siendo rescatados todos, y los parques pasaron de ser eh, ¿cómo se llamo? una cuestión, un arrabal sí. la palabra, un arrabal que eran nuestros parques, hay que decirlo un arrabal a plazas públicas eh, donde la gente se junta a compartir pero ustedes se acuerdan que aquí, viernes, aquí, aquí traer, había un show con eso. Vamos a, a, a traer el viernes. Que, una que, sesión se los, que se cortaron los árboles, que sea aquello, que si lo otro. Producción, vamos ¿Cómo? a traer el viernes una sesión de la orquesta sí, podemos, para el programa podemos invitarlo. Y que haga un par de podemos y vamos. al director y al encargado de cultura del sí. ayuntamiento sobre este proyecto. Qué bueno que, que se esté llevando a cabo esta actividad donde la familia franco mm. y regional se pueda juntar aquí a compartir. De, y a disfrutar de la banda de música municipal de San Francisco de Macorís. Así que vaya ¿Tú sabes qué pudiéramos nosotros sugerirle al ayuntamiento? Que al para paliar un poco el tema material, el tema económico, que siempre es importante, sobre todo que esos músicos lo que ganan son Trecheles. Sí, es verdad. Que creemos un patronato, un patronato para que de alguna manera palíe un poco el tema material, porque esos músicos ¿Qué gana un músico ganan? De eso. No sé, pero un no. músico está ganando 500 pesos por la hora. Por la hora. Eh, Imagínate creo que se puede hacer un pesos. Pesos. Hablando de 2000 pesos. que también, en... no, eh, atención, atención eh, bien, a los pero, a los empresarios. Claro, no le dejemos todo al ayuntamiento. Exactamente. Pero por Dios no le dejemos todo al ayuntamiento. Yo propongo ayuntamiento. un patronal. Pero yo eh, como empresario puedo todo sustentar un músico sí, la No le dejemos sí, todo al ayuntamiento, a vamos a invertir. Eh, claro. Si se crea un patronato que pueda lograr ese, ese, nivel, la, ese nivel, la, aumentar la, un poco el nivel de del pago, porque de 500 pesos, si es una vez a la semana, semana y es una, y viernes, una hora, de son 2 mil año. pesos al mes. Sí. Y de eso de hecho, no es dinero para nada. Eso, eso, eso de no eso de da ni de mañana, para comprar un buen postre. Y es importante, eh, a propósito de que nosotros trabajamos aquí en producción de Telenor. También hacer eh, fílmicas no, no, y grabar no estos conciertos para luego que la gente, el que no también, pueda ir de manera no presencial, bueno, porque que pueda disfrutarlo desde de sus, de, sus, de, sus de, casas dando a, dando a través bien. de la televisión. Eso en cuanto a esa parte destacar. Por otro lado, eh, en que, las redes sociales y la Fundación Río Pueden Jaya hacer? de San Francisco de Macorís... Espérate. Ajá. ¿A qué hora podríamos, discúlpame, a qué hora podríamos traer la banda que tengo aquí el a, a, bueno, el producción, a las 9 de, de, la de la mañana, a las 9 pues, la, de la, la mañana, pienso programa. que es buena, buena hora. Pueden pues? llegar aquí a las 8 y media de la mañana. Exacto, 8 eh, y media del viernes. La Fundación Río Jaya está haciendo el, una no, no, denuncia, eh, quisiera que me coloquen unas imágenes ahí, de un trabajo que aquí se está llevando mañana. a cabo okay. eh, a orillas del Río Jaya, en la comunidad de Mirabel, en San Francisco de Macorís. Lo primero es, yo no sé, y voy para allá en el día de hoy a investigar de manera concreta, eh, me hice eco de la, de la denuncia esto es eh, un trabajo que se está llevando a cabo alrededor de Río Jaya y que nosotros no sabemos si cuenta realmente con los permisos correspondientes, pero además ver eh, si a entonces, propósito que está Fulvio aquí de no, no. De, del Ayuntamiento no Municipal de permiso. si eso que se está trabajando a, alrededor de Río Jaya tiene, cuenta con los permisos, me dicen y ojalá que él pudiera llamar para darle el derecho a réplica que ese trabajo lo está llevando a cabo el ingeniero Winton Paula, es la información que tengo. Así que el ingeniero Winton Paula, si está viendo el programa, una persona que, que lo está viendo, que lo llama, y que si él puede llamarnos y explicarnos la situación de qué se está llevando a cabo ahí, a orilla de Río Jaya, y si él cuenta con los eh, permisos permiso. correspondientes, y si tiene los permisos, quién se lo dio, porque hay que ver el impacto medioambiental ambiental. que se está llevando, que, que está provocando eso ahí, coloqueme las imágenes muchachos por favor, es un desvío Miren, que están haciendo eh, río eh, desvío, desvío. supuestamente están desviando está el río pero Totalmente. Específicamente pueblo... está prohibido por la ley 64.060. Claro, pero el pueblo sí. tiene derecho también a saber por qué lo están desviando, para dónde lo están desviando y qué se está haciendo y si eso realmente cuesta eh, con los permisos correspondientes. Invitamos al, al ingeniero Paulo a que nos llame o que venga al programa y que explique que es el, qué está pasando. Que él, que es el director del Departamento de Gestión Ambiental del Ayuntamiento de San Francisco, me acuerdo, y dice que él no tiene conocimiento de eso, pero ¿cómo es posible? ¿Pero puede que no sea una obra municipal. ¿Cómo que no es una obra municipal? Por eso, eso está aquí en San Francisco, eso termina a ver... Eso es una obra de gobierno. Del gobierno. Ahí no hay recursos para hacer una obra municipal. Eso es una obra del gobierno. Claro. Es una obra de gobierno. Vamos a investigar eso. A pero de ver, todas igual, manera igual. al ingeniero Winston Paula, eh, como Lo he dicho anteriormente, parece. no realmente no tengo todos los datos de la información. Nos estamos haciendo eco de esta denuncia. Independientemente de, de que haya sido, de que sea el gobierno central que esté llevando a cabo esta obra, entendemos que debe contar con los permisos correspondientes y hay que ver también en función de qué se emitieron estos permisos porque hay que ver la, el impacto que, está, que pueda provocar esto presente y a futuro De mañana.